Y, y bueno, esto es un seminario que organizamos dentro de la actividad de un Emprende, que yo creo que está a todos hemos representado, pero bueno, es la oficina de emprendimiento que tenemos en EUDE y que como siempre, pues os invito a emprender. ¿vale? Pues hoy tenemos a Leyani Sorrilla Romero, que es una abogada y es consultora en negocios internacionales y estrategia de empresarial. Y hoy nos va a hablar pues, del panorama actual del emprendimiento en el sector privado y la inversión extranjera en Cuba, los cambios normativos y las oportunidades. Bueno, pues darle un aplauso. Eh, un pues, para, para ti y luego pues que te pregunten al final o, vale, si es, o si queréis un... Bueno, lo agradezco, ¿vale? Vale, ¿vale? Venga, muchas gracias. Pues nada, buenas tardes a todos. Eh, agradecer a Luis, por supuesto, la invitación. Y ser la casa también de tantos cubanos que vienen a formarse aquí, con lo cual yo me, me sentiré eh, de igual manera como en casa. Agradecer a la cátedra y, y al emprendes por interesarse en Cuba e interesarse también en estos temas. Y bueno, ustedes por estar, porque ya que estén aquí, eh, es un indicativo de que, de que hay interés, de que hay esperanza para el emprendimiento en Cuba, y de que, bueno, de que merece la pena esta charla, y que es un buen inicio y un punto de partida. Vamos a hablar, como ya eh, avanzaba... Eh, Miguel Ángel, del panorama actual del emprendimiento y el sector privado en el país. Yo voy a intentar eh, ponerlo en correlación con la inversión extranjera, que creo que tiene eh, una excelente oportunidad de crear encadenamientos y, y, y de potenciar lo que es el sector privado en el sentido general en el país. Entonces, eh, me presento, aunque ya me han presentado, estudiadores en Cuba, en España he realizado dos másteres, uno de negocios internacionales, otro de creación de empresas, emprendí en Cuba en su momento en 2010, ahora tengo mi propio despacho, eh, en el, aquí lo que hacemos es desarrollo de negocio y e internacionalización internacional. Eh, la mayoría de nuestros clientes están en Cuba, o sea, son empresas, eh, eh, sobre todo españolas, intentamos analizar cuadernos. Intentamos analizar los intereses europeos, eh, y bueno, la mayor parte de las empresas, pues nada, tienen su en lo que es el mercado cubano. ¿Cómo he organizado la sesión? Bueno, el, eh, el panorama del periodo realmente ha cambiado. Ha cambiado a raíz de las disposiciones normativas eh, que han, han salido a la luz en la C2694. Eh, esta Gaceta se publicó en, dos, el, en agosto, en septiembre se puso en vigor. Entonces, esta Gaceta, para entender los cambios, y también me parecía lógico que para entender lo que está pasando ahora hay que ver lo que ha pasado con anterioridad. Porque mirarlos desde este punto de partida. Pues entiendo yo, de que, y sobre todo, entiendo que la mayoría son cubanos, por favor, decirme ¿cubanos? Qué bien, me pasa como había dicho. Eh, a ver, eh, para entender esto, muchos, muchos, por la edad que también habrán vivido estos cambios, como yo que soy parte de, de esta generación, pero bueno, para que se entienda, eh, hay que mirar, hacer una mirada retrospectiva, qué ha pasado con el sector privado en Cuba en estos momentos, eh, con la anterioridad, para saber qué es lo que estamos transformando ahora, y cuáles son las perspectivas o cuáles son las posibilidades o las oportunidades que se van a abrir. Entonces, la estructura es más bien mirar la parte histórica, mirar qué está pasando ahora, cuáles son los obstáculos que subsisten, porque ciertamente la norma ha salido con limitaciones y bueno, las oportunidades que yo veo para el sector en sentido general. Abuelo de pájaro, porque tampoco los quiero saturar con normativas. Eh, esto hay que verlo desde la norma. Y es verdad que nosotros, los juristas, siempre tenemos esta protección de irnos a la a la ley, pero en Cuba eh, cuando se quiere transformar en una realidad, se legisla. Y es porque estamos ante una economía al final que está regulada por el Estado. Cuando el Estado quiere cambiar algo, pues lo que hace es, eh, pues nada, dicta una normativa. En lugares donde las relaciones mercantiles eh, son más dinámicas, en estos lugares, pues nada, eh, el mercado pasa siempre, de primero, y luego viene eh, la regulación a recoger esto o la jurisprudencia por su parte, a sentar sus bases. Bueno, es no, así. Entonces, tiene sentido para mí mirarlo desde la norma. Eh, ¿Qué ha pasado en este país? Recordemos que en 1959 triunfa la revolución, en 1961 se declara el carácter socialista del país. Esto trajo consigo eh, que se abriera una ofensiva contra el gran capital. El gran capital entiéndase monopolio, entiéndase la gran empresa, entiéndase la dispuntura de tierras. Y bueno, se realizó en ese momento, fue el momento de las nacionalizaciones. Pues, expropiaciones, depende a de quien le pregunte, el afectado no, eh, en este momento se pensó que se iba a quedar en, en la gran empresa, en el estrato de, de lo que es la gran empresa. Pero en 1968, ¿qué pasó? Bueno, pues se puso en marcha aquello que se llamó la ofensiva revolucionaria. Y esto barrió con toda la media y pequeña, y pequeña empresa. Del país. Eh, se dice que bueno, en 68 y 72 eh, quedaron solo el 2% de, de lo que era la, eh, la mediana empresa, o sea, del sector empleado en el país. ¿Qué pasó con esto? De que entonces el Estado empezó a ser omnipresente en toda la esperanza de la vida económica de la sociedad. ¿Y esto qué pasa? Eh, tenemos un Estado tanto con la industria azucarera como el Estado es eh, la panadería y la pescadería del barrio. Entonces, eh, aquí empezó a cambiar el, el, el panorama. En el 76 hubo una constitución socialista. En este momento, pues nada, en la constitución, por supuesto, era una constitución de corte... Eh, eh, obviamente socialista, pero bueno, inspiradas en las constituciones de la República Socialista Soviética, en las cuales no se reconocía, por supuesto, la propiedad privada. Esto que, que trajo consigo, que también eh, se incluyeron apartados donde la, eh, se estaba prohibiendo la explotación del trabajo, ¿eh? Eh, con lo cual la posibilidad de contratar también estaba prohibida. En este momento tenemos unos incipientes eh, a tipos de, de lo que es actividad privada, 27 actividades que eran solamente de corte artesanal. En este momento, además, en eh, 1978 se empieza a dar de trabajo por cuenta propia. Y ya sale un decreto como tal del trabajo por cuenta propia. En este momento, eh, bueno un poco para el que no, al que no entienda que aunque todos somos cubanos, el trabajo por cuenta propia es como el automismo que utilizamos en Cuba para llamar a que aquí en España sería el automóvil. Entonces, eh, no fue hasta 1990, donde hubo un mito un, un o, o se produjo un... Realmente un salto cualitativo en lo que era el, el, el sector privado en el país. Y a mí no eso se metía, por qué. Porque hubo la crisis económica, porque tuvimos que tomar eh, medidas al final de su fue el momento en que nos abrimos a inversión extranjeras, fue el momento en que si la constitución se reformó y se incluyeron las empresas mixtas, fue el momento en que también eh, nos abrimos al turismo y hubo entonces eh, que darle un espacio a lo que era el sector privado del país. En este, en este instante, eh, bueno, se, se promulgó lo que es el decreto Ley 14, eh, 141, perdón, eh, que ya tenía 117 actividades. Luego, esto fue en el 93. Luego, en el 96, ya estamos hablando de eh, unas 157 actividades. Eh, esto va con potencial de, bueno, de que creciera el sector privado en el país. ¿Qué pasó? De que cuando la economía empezó a avanzar, ya no interesaba tanto. Entonces, cuando queremos limitar esta actividad, ¿qué es lo que hacemos? Pues. Si ya están regulada pues a lo mejor aumentamos el control. Y por el momento, sí, es verdad, de que además de que se aumentó el control, lo que pasó fue que congelamos actividades. Y no sé si, si recuerdan de que, eh, sobre todo lo que eran las cafeterías y paladares, que cuando se iban a transmitir, o, o, o lo que se hacía era aprender, o sea, yo no había que explotar, lo que hacía era que era Esto es porque la actividad estaba, lo que no hemos Nosotros usamos estas palabras. Entonces, eh, de 1990 a 2010, se mantuvo una estabilidad, precisamente por las actividades estaban congeladas, y bueno, se aumentó el control. Entonces, ni creación, ni depresión. Por hacer las síntesis es lo que tenemos ahora. Tenemos que eh, las características de este periodo, o sea, que el ministerio creía 2002, más o menos 2010. Para emprender en Cuba o realizar alguna actividad privada había que pedir autorización administrativa. Esto ha sido una constante, ¿sí no? Siempre hubo un listado de actividades permitidas. O sea, un estado en que usted eh, le autoriza unas determinadas actividades y desde ahí no se puede salir. Eh, la propiedad privada, por supuesto, pues, no estaba reconocida, no se pues, podía con otros trabajadores. No hubo un ambiente también de incertidumbre, porque si usted me está cambiando la norma constantemente, a mí no me da eh, bueno, esta certeza que, tiene, que hay que tener que tiene que tener el emprendedor para poder realizar su actividad. En un de cuando hubo ese álbum, se hablaba de más necesario. Claro, si usted me está diciendo de que mm, usted está abriendo esto como un, porque, porque es un mal necesario, me está dando una vocación de temporalidad. Me está diciendo de que esto tiene su tiempo limitado. Entonces, eh, bueno, no generaba esta oportunidad realmente para el extranjero. Y bueno, el exceso de control siempre estuvo. Eh, el otro hito fundamental fue 2010. Aquí recordaremos 2008, que lleva a Raúl a la dirigencia del, del país, 2010, el... Eh, Sexto congreso del partido, los diseñamientos de la política económica, la actualización sí. del modelo económico. Entonces, en este momento, sí es verdad que el lenguaje empieza a cambiar. Eh, ya empiezan a hablar de que la, de que la propiedad privada se iba a reconocer, de que, de que, bueno, de que el, el, el cuenta provista como tal, tiene un papel en economía, un papel complementario. Entonces, en este momento, eh, se dice este, esta resolución 32, que hablaba ya de 178 actividades permitidas. Y es cierto de que hubo un momento, o sea, desde 2010 a 2011, se dice que, que, que aumentó el sector cuenta propista en un 72%. O sea, y el crecimiento, por decirlo, fue, fue exponencial. Eh, aquí hubo injerencia también, y bueno, la palabra lo que influencia no es la más apropiada, pero sí hubo influencia internacional. Estamos hablando del momento de, de bueno, de que se establecieron las relaciones económicas con, con Estados Unidos, recordarán Obama en La Habana, recordarán Obama con los emprendedores, el discurso de los emprendedores. En 2016 también está el acuerdo de diálogo político con la Unión Europea. Eh, este acuerdo, eh, al final, eh, una de las exigencias europeas también ha sido el sector, eh, privado, Cuba, pues, es el que el sector privado en Cuba se les dé el espacio que, que debería tener. Entonces, ya en 2019 eh, incorporamos lo que es la propiedad privada en la Constitución, finalmente. Eh, eh, después hicieron los congresos del partido. Un poco por, por mirar en contraste esta etapa con la otra etapa, seguimos con la autorización administrativa, o sea, te tienen que autorizar para hacer este un negocio. El listado de actividades seguía siendo un listado de actividades en, de las que usted podría realizar, o sea, de este más no se puede salir. En la propiedad privada ya se empieza a reconocer, ya, ya se empieza a contratar trabajadores, en esta etapa ya se podía contratar. Esto, por supuesto, generó polémica con los constitucionalistas del país porque decían que la constitución no estaba permitida y era cierto. Por eso cambiamos la Constitución. Entonces, ya se comienza, comienza a crear un ambiente de certidumbre, y bueno, ya las actores, se dice que estos actores económicos, pues ya van a empezar a jugar un papel en lo que es la economía. Eh, un poco por, por verlo en un gráfico, vemos que sí, que en el primer salto, estos datos son de los que son los datos de la Oficina Nacional de Estadística Pugana, bueno, que bueno, que en el 2000, que en el 1989, esto viene siendo 1990, eh, hay un salto cualitativo, o sea, un incremento del sector cuentapropista. Y bueno, el otro, eh, estos 20 años que hubo, al final, de, de constancia y de idas y venidas, y resoluciones y, y decretos, y bueno, y bueno, del excesivo control también que, que hemos comentado. Eh, y bueno, en el 2010 se empieza a crecer, y bueno, ha seguido creciendo hasta la actualidad, que a cierre de 2020 estamos hablando del 13% de la población ocupada del país. Aquí esto, estamos hablando de unos 600.000. Eh, en este momento trabajador por cuenta propia, porque era lo que, lo que existía. Pero aquí entiéndase que con 178 actividades eh, eh, permitidas, ya éramos el 13% de la, de la población ocupada. Entonces, esto da la medida que como un cambio, esto se, esto se va a disparar. Por veras lo que hemos visto hasta ahora, no se le reconocía la personalidad jurídica de las empresas. O sea, a, a este pequeño privado estaba actuando al final con un ente unipersonal, y bueno, sin los derechos, y, y bueno, las protecciones al final que, de que se derivan de la personalidad jurídica. El listado de actividades siempre fue eh, actividades permitidas. Los negocios en este tiempo, claro, hacer un listado de actividades permitidas eran negocios de subsistencia, eran negocios más bien artesanales, eran negocios, aquí yo pongo, y pongo emprendimiento en, en, en el paréntesis y abro el debate porque para cuando termine que lo podemos debatir, porque... Se entiende de que si usted me está dando a mí un listado de actividades permitidas, eh, me está dejando... Re o sea, esto se le puede llamar emprendimiento para mí. Eh, eh, Difícilmente se le puede llamar emprendimiento. Sabemos que el emprendimiento viene de la mano de, de, bueno, de la innovación, de la creatividad. Y si usted me dice de que yo, para satisfacer las necesidades de la sociedad, yo tengo que eh, ajustar mi producto y mi servicio a un estado estricto que usted tiene, que es lo, lo que se le ocurrió, como bueno, mi pensamiento puede decir, y mi creatividad, mucho más allá que eso, entonces el emprendimiento, esto, bueno, yo no, pues por lo menos pues Entonces, eh, los negocios sabemos que eran de supervivencia, recordaremos que en la lista, o sea, estaba borrador de botones, desmontador de palmas, cosas de estas que... Eh, entonces, no había claridad, no hubo claridad de, de cuál era el papel de, de estos actores en la economía. En estas líneas de pues eh, claro, se creó incertidumbre y realmente esta parte no se ha Se ha cambiado. En el momento que, eh, que se promulga este, esta gaceta oficial, lo que sale son un conjunto de disposiciones normativas que cambian, yo creo que cambian bloque el sector privado. Yo me voy a interesar, por supuesto, en las micro, pequeñas y medianas empresas, porque al final es el, el salto eh, de lo que abandonamos en 1968 que hoy, o sea, que estuvimos, esta figura desapareció del panorama cubano, a ahora que lo estamos reconociendo. Ciertamente en este paquete normativo también se modifica lo que es el sector cuantitropista lo que estas cooperativas tienen, eh, no lo que cual, que forman parte del panorama privado al final de eh, Bueno, las micro y pequeñas y medianas empresas, y entramos en materia como tal. En primer lugar, esto es el decreto 46, de esta Gaceta 94. Se define, o sea, hay una definición que esto no había hasta el momento. No sabíamos lo que era esto, eh, generaciones como las de ustedes y como la mía nunca vivieron esto. Hay primero una definición de lo que es la pequeña y mediana empresa, la micro pequeña y mediana empresa. Se clasifica según el número de ocupados. Esta clasificación no es más de, eh, si cuando estamos hablando de micro, bueno, de 1 a 10 ocupados, cuando estamos hablando de pequeño, pues de 11 a 35, y cuando hablamos, estamos hablando de mediano, pues de 36 a 100 ocupados. Eh, aquí pues, llama la atención, en, en, en, bueno, en esto sí, por supuesto, porque eh, eh, pensar hace 20 años que un cubano, un, un empresario cubano, podía tener hasta 100 eh, trabajadores, esto era, al menos, dentro del marco del sistema del sistema político existente, era impensable. Y es aquí donde, es aquí donde, por supuesto, está, el, el, eh, está la parte interesante de lo que tiene estas nuevas esta nueva disposiciones Que llama la atención porque yo llevo inversiones extranjeras y yo tengo empresas que no llevan a los 100 trabajadores y están satisfactuando en el país. Entonces, 100 eh, si ocupados, no, que no se piense que esto, esto, dentro de incluso están proliferando todo lo que es eh, actividades tecnológicas que saben que tienen un poder también escalable, que usted tiene 10 trabajadores y es una gran empresa. Porque, ¿qué pasa? Que en España también se clasifican las empresas no solamente por los de ocupados, sino por la facturación o el volumen de mundos. Entonces, claro, en Cuba no han dejado ese juego, pero lo que trato de transmitir es que, que nadie se piense que una no mediana empresa con 100 trabajadores no es fácil una gran empresa. O, o puede llegar a ser. Entonces se lo da la personalidad jurídica, y aquí más allá de los aspectos jurídicos propiamente de la personalidad jurídica, yo creo que, es que pone, a, pone a estos sujetos en igualdad de condiciones en, en el juego, o sea, jugar con las reglas del juego del mercado, y, y es el salto al final de, el, eh, cualitativo y donde quiero llamar la atención. La forma jurídica será sociedad de responsabilidad limitada, eh, y en el caso de los son los socios, bueno, sociedad de responsabilidad limitada y personal. Eh, sabemos que la sociedad de responsabilidad limitada eh, por supuesto, es una ficción en, en la cual el, el, no se responderán de las deudas con el patrimonio de los socios. Y usted ya, ya en cuenta propista, cuando surjan problemas, no tendrá que responder, por supuesto, con la casa personal, con el proceso mismo. Eh, por supuesto, hay, hay una ficción y, y, bueno, además de limitar responsabilidad, lo ponen en el ya pueden contratar, a buscar financiación eh, y, sobre todo, que se le considere ya como, como lo que son y que lo que venían haciendo. llamar a las cosas por lo que son. Y. y Empezar a dar reconocimiento a las palabras, yo creo que las palabras al final tienen un contenido detrás y unos efectos. Y en este es el camino que vamos. Hablo sobre el objeto social, que es otra de, la, de las novedades que trae esta, esta normativa. El objeto social en este momento, en estos momentos, se ha publicado eh, el decreto 49 que habla de las actividades permitidas. Aquí cambiamos completamente lo que habíamos hecho hasta ahora. O sea, ya no estamos hablando de actividades, o sea, de este grupo de actividades, lo que te permitían hacer, ¿no? está legislado en negativo, o sea, es, eh, este aferismo que tenemos jurídico de que lo que no está prohibido está permitido, pues nada, si usted se quiere montar en una empresa, usted mira, son 112 actividades, o sea, del desde el senal el Senan, el clasificador, el clasificador Nacional de Actividades, usted se mira a senal y se mira a esas 112 actividades, si su actividad no está ahí, pues usted perfectamente la puede realizar. Y bueno... Eh, aquí hay que llamar la atención porque primero se, se había publicado uno que tenía 124 actividades previas y finalmente se quedó, quedó publicado hasta 112. O sea que hubo un, un ámbito que de, descanalizaron un, unas cuantas actividades. Eh, el objeto social también que llamar la atención: que no es, eh, o sea, no hay incompatibilidad entre las actividades. Usted puede declarar una actividad principal y luego puede poner todas las, eh, todas las secundarias que tiene. Y esto pues, también, porque eh, ya veremos cuáles son las limitaciones, pero. Pero da mucho juego en cuanto, en cuanto a limitaciones. ¿Cuál es el proceso de creación? Lo mismo, cuando queremos restringir una actividad, pues bueno, bueno. ponemos trabas, ponemos papeles, documentos, instituciones, burocracia. Cuando queremos fomentarla y entiendo que este ha sido el espíritu al final de, de esta normativa, es de, de crear facilidades para la creación. Está creado todo por ventanilla única. O sea, una ventanilla única, informática, telematizada. Usted lo puede hacer desde su casa, pedir la solicitud. Aquí interviene el Ministerio de Economía y Planificación, que es la, por supuesto, la administración, está eh, la, la, la autorización, administrativa que hemos estado hablando, que se mantiene para todas las actividades. Entonces, el resto de actores son los actores que intervienen en el, en el mundo entero para la creación de empresas. El banco, eh, para que usted deposite el capital social, en este caso hay que hablar de que el capital social no está limitado, no hay un límite mínimo, que esto es muy importante, porque podría ser también una barrera, si usted me pone un capital social alto, no me está dejando crear empresas. Eh, luego la notaría, porque hay que firmar una escritura pública, y luego el registro, porque esto hay que darle eh, publicidad y registrarlo para que usted vaya al mundo jurídico como la persona jurídica que es. Entonces, el proceso de creación que hemos visto es bastante extraordinario. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues bueno, ya tenemos creadas 416 actores económicos. Eh, este o sea, dato es del 4 de noviembre, hace ahora seis días, porque se están autorizando por grupos. O sea, se han autorizado seis grupos. Y en cada grupo, pues bueno, se de nuevo, grupo 64, 84, de de 73, pero suman las 416. Esto, si hacen un cálculo por día, vienen a ser unas nueve empresas, por día lo que sea, lo que se ha venido autorizando. Los principales sectores, pues bueno, eh, sobre todo, la, pues, se está potenciando, claro, la producción de alimentos, porque realmente en el país tiene ahora mismo una crisis de oferta, que todo lo, lo sabemos todo. Se está potenciando fabricación de materiales de la construcción, textiles, calzados. Productos de limpieza, aquí tenemos eh, los productos, de, o sea, la programación, que en el país eh, yo entiendo de que será un sector que ya está desarrollando y lo que estaba esperando era esta luz verde, porque ahora mismo están en los parques tecnológicos, ahora mismo tienen contratos ya internacionales. El sector de las TIC eh, la, eh, la verdad, puede competir a nivel internacional perfectamente, porque tiene unas potencialidades que. Que hay que explotar y que, y que había que reconocer esta, esta personalidad jurídica y darle alas para que realmente empiecen a, a, a facturar sus servicios como lo, lo que son. Y no eh, nos ha pasado mucho que tenemos empresas, eh, por ejemplo, que están en parques tecnológicos y que contrataban los, los trabajadores eh, cubanos y que al final, claro, tenían el negocio fuera, pero estaban, estaban tomando... Eh, bueno, la mano de obra, bueno, y eso es algo que, que, que realmente como empresa ya el, el informático, este desarrollador de software, ese desarrollador de aplicaciones lo puede hacer por sí mismo. O sea, no, tampoco hay que esperar a que venga otro montón de empresa, coge el capital, el capital humano y los portes si, si tú lo puedes hacer. Claro, pero si te lo dejan hacer. Entonces, eh, bueno, están, se han abierto posibilidades de financiación. Eh, a ver, cuando salieron las disposiciones, se habló de el Banco Central iba a habilitar eh, actores para que financiaran. Eh, hemos visto ya el primer actor que se habilitó, eso salió la semana pasada, estamos hablando de financiera iberoamericana, el que es una conjunción de un banco cubano con el Banco Sabadell, el Banco Español. Entonces, este ha, ha sido el primer ente, eh, al final, extranjero eh, que ha quedado autorizado para dar financiación a lo que es eh, los actores privados que están sufriendo. Están invitados todos también al Foro Empresarial, este Foro Empresarial se va a realizar a finales de este mes. Eh, estos es años más que bueno la sustitución de la Feria Internacional de la van que se, que se realiza todos los años, igual en el mes de noviembre, en la cual nosotros siempre participamos. Eh, estos dos últimos años feria internacional, pero bueno, esto parece una, una tontería, pero no lo no es. Porque yo estoy, te estoy invitando como actor a que presentes tu productos y tu servicio, y lo que era lo que tradicionalmente pasaba en la Feria de la Habana, de que se presentaban las empresas extranjeras, las empresas estatales, y luego venían empresas internacionales. Bueno, no sin ellas a el real negocio. Ahora lo que vamos a ver es las empresas estatales, las empresas extranjeras, y las empresas de los privados públicos. Y yo espero este próximo año, hay feria de envases y embalajes, hay feria de será presencial, hay feria de, de alimentos, hay una feria de logística, y, y estoy deseando ir al país y de verdad, ver y conversar con las empresas eh, cubanas, las empresas del de la empresariado cubana, eh, que se están creando y que, y que muchas de ellas, de las ideas que son las reconversiones de negocios que ya están. O sabes que estamos empezando de cero, muchas veces eso estamos funcionando con la estructura que les había permitido y ahora se van a transformar o se están transformando, pero claro, ya con, el, con, con un desarrollo del negocio detrás y una estabilidad. Bueno, los obstáculos. La normativa, por supuesto, que, que ha salido como obstáculos, y, y, hay que, y hay que señalar eso. Permanece esta autorización administrativa que hemos hablado para todas las actividades. Esto sí se pone también un poco en contexto, y se mira lo que hay fuera. O sea, hay que mirar qué es lo que pasa fuera. La autorización administrativa es la sección no es la regla En España, por ejemplo, cuando se quiso eh, adaptar la normativa europea a lo que para la creación de empresas se... Eh, eh, se legisló a través de, ley, de lo que se le llamó la ley única la, la ley para aguas, y entonces la autorización administrativa es una excepción. Lo normal es que si usted aquí quiere abrir una empresa, lo que hace es la mayoría de las actividades se abren con una declaración responsable. ¿Qué es una declaración responsable? Un folio donde usted dice que usted cumple con los requisitos y lo firma Si en su momento usted no cumple con los requisitos, bueno, responderá ¿vale? Pero no es una traba para empezar la actividad. A no ser esas actividades, por supuesto, que comprometan lo que es la salud, la vida, si usted va a vender drogas en una farmacia, pues habrá que mirar si usted es farmacéutico mismo. pero bueno, es la sección no es la regla, en el caso cubano pues, si usted, lo que sea que se vaya a abrir pues tiene que pedir esta autorización ya hemos visto que, que está expedita, que es rápido pero bueno, sigue siendo una traba eh, bueno, la concentración de la propiedad esto quedó en la constitución de 2010 no eh, esta prohibición que al final hacer una prohibición constitucional irradia todo el cuerpo legislativo que se cree con lo cual, esta, estas disposiciones de, de creación de, de empresas pues han salido con dos limitantes principales. La primera es que solo una persona solo puede ser socio de una pibre, una pequeña y mediana empresa. Con lo cual, eh, ahí limita de que, de, que, bueno, de que usted tenga varias empresas. También se limita de que las pymes tengan dos, eh, eh, pueden ser creadas por personas jurídicas. Esto es lo que hace la otra es que yo, como persona física, persona natural, creo una persona jurídica. Y luego esa persona jurídica sea, pues, socio de varias, que ¿no? Eso, de alguna manera, eh, bueno, estaría burlando el precepto anterior que dije anteriormente. Eh, esto, yo, bueno, eh, hay una prohibición constitucional, la norma salió de esta manera, pero también lo veo sorteable, porque usted me está hablando de que yo puedo tener un objeto social amplio, donde yo puedo decir que tengo una actividad principal y varias secundaria, y puedo tener ese trabajador, yo dentro de mi empresa puedo tener todas las empresas Y no estoy dando ideas, pero realmente... Uh -huh. Está un poco vacío de contenido cuando lo has dejado eh, abierto eh, Bueno, la otra previsión es eh, en relación con los cubanos residentes permanentes. O sea, las empresas solo no se pueden crear por cubanos es que sean residentes permanentes en el país. ¿Qué pasa con esto? De que bueno, que se ha dejado fuera pues, pues todo el sector de la inmigración, todo el sector al final, que muchos ya han perdido derechos, pero que muchos quieren y le interesa al país, le interesa, pues mira, eh, tienen un capital y... Y, y podría perfectamente ser socio capitalista. O sea, un socio que ni siquiera va, pero que apoya dinero. Y esta es una forma de financiación. Pero claro, hemos dejado afuera toda esa todo, toda la inmigración que, que, que, bueno, que es verdad que ha causado mucha polémica. Bueno, los que quieren, los que no quieren. Cuba es polémica de por sí. Pero yo creo que esto al final forma parte de la sociedad cubana y hay que aceptarlo. Y darle a su papel, porque al final si le damos su papel, estamos permitiendo que todo está... Esa potencialidad se puede utilizar en la parte positiva, que es lo que nos está dejando Bueno, y las actividades previas. Pues es un listado al final que tiene 112 clasificadores, o sea, no son, son actividades juntas, sino si no, clasificadores del, del Senado. Aquí se dejaron fuera todo el sector profesional, y eso también ha sido consumido aquí, porque se habla que, bueno, de que, de, que lo, la potencialidad del país eh, está en sus recursos humanos, en sus profesionales, en esta fuerza que ha ido creando, que se ha ido creando, y que, y que de por sí es la que, la que bueno, que nos paramos en todas las canciones y hablamos de que los profesionales son buenos, de que los profesionales tienen un nivel, y sin embargo, los estamos dejando sin poder crear empresas. O sea, pueden participar en, en una empresa y usted puede ser la abogada de la empresa de producción de alimentos, pero usted no puede llegar, yo no puedo llegar y decir voy a montar un despacho de abogados porque esto está prohibido. Pero así está prohibido para los estudiantes, está prohibido para el eh, bueno, el científico, el frontal se está, eh, está desaprovechando una oportunidad de retener talento, a mi modo de ver, porque al final, si no logra satisfacer las necesidades de, de, bueno, de, de realización personal, pues estas personas al final están a jugar ¿vale? Bueno, eh, Esto hay que analizarlo porque al final estamos perdiendo, o el país está perdiendo, una fuerza laboral que, está creando, que ha creado y que tiene eh, posibilidades de hacer en el país y hacer por el país. Y bueno, se habla de que con inversión extranjera la relación no hay claridad. Eh, esto, el, el gobierno ha dicho de que, de que ciertamente lo que se va a dejar es que primero se creen las empresas y luego se creen las empresas. No hay una norma expresa, pues bueno, está la, la ley 118 de inversión extranjera, que realmente no lo prohíbe. Porque yo la he estado revisando y la ley lo que dice es las, o sea, cuando habla de empresas mixtas y cuando habla de asociaciones internacionales lo que, lo que habla es de inversiones internacionales. Y aquí está Entonces, Claro, veremos cómo esto se va a desarrollar. Yo realmente pongo el foco, no en, en una asociación de una empresa cubana con una inversión extranjera, pongo el foco en. Esto se puede hacer con contratos mercantiles, No hace falta hacer una empresa nueva no, donde sea un socio inversor y un socio de eh, un cubano. Podemos hacer muchas cosas con un contrato, o sea, con los diferentes contratos mercantiles que al final surgen. Bueno, la capacidad que tiene esto de transformar al final el país. Eh, en primer lugar, el mercado. Habrá más oferta, perfectamente. Habrá, por supuesto, más competencia. Eh, se dinamizarán las relaciones mercantiles. Por supuesto, hará más contado. Eh, el ecosistema le hace falta también para emprender. Eh, el sector estatal, aquí damos la atención. Porque, por supuesto, al haber más competencia, el sector estatal tendrá que, eh, bueno, un buen cubano ponerse las pilas. Porque se queda sin favor. Entonces. Pero yo llamo la atención porque si vemos el pastel de la economía cubana, los pues, números me los podéis me meter, pero imagínense, el 76% de las empresas estatales socialistas, hablamos de eh, que hay un espacio pequeño en el pastel de la, de la inversión extranjera y otro espacio para los privados. En ese espacio de los privados estamos abriendo, abriendo esta oportunidad para eh, crear MIPIMES privadas. Pero esta misma norma está abriendo la posibilidad de crear MIPIMES estatales. Y ahora aquí eh, nos preguntaremos, ¿por qué MIPIMES estatales? Y bueno, las que vimos esta no sé si se si está, porque creo que no hemos compensado con bueno, la, la diapositiva que fue esta. Pero bueno, el, eh, esta disposición ha salido con un artículo 6, te lo comento, porque no sé por qué no salió en la, en la diapositiva. Eh, esta disposición salió con un artículo 6 que habla de la autonomía de las empresas. Y bueno, todas las empresas que se creen a raíz de esta declaración de ley van a tener la autonomía de exportar, importar. De, de, de administrar sus bienes, de decidir a quién le vamos a vender, cómo le vamos a vender, dónde le vamos a vender, en qué mercado, le lo vamos a vender. y eh, Entonces, esta autonomía eh, de, por supuesto, de contratar, de decidir qué le vamos a pagar a los, a los trabajadores, que esto ahora mismo en inversión extranjera no lo tienen. La inversión extranjera tiene una cosa que se llama agencia empleadora, que, que cuando yo le tengo que explicar en inversiones extranjeras, que para contratar a sus trabajadores tiene una intermediación y para pagarle sus salario también tiene intermediación, que alguien va a decidir por usted, Esto todo eso bueno, difícil. Eh, entonces, estas empresas, estos milpines, nacen sin esta limitación, nacen también con la facultad de crear eh, sucursales en todo el país. Entonces, este, este artículo 6 de esta ley, no sé por qué no salió, pero bueno, que, que se los explico, este artículo 6 eh, le da una autonomía al final a la empresa. Vuelvo al pastel y digo, ¿por qué se están creando mis pymes estatales? Se están creando mis pymes estatales para beneficiarse de ese artículo 6 de la autonomía. Porque esto que tenemos aquí, esto que tenemos aquí, es la empresa estatal socialista de toda la vida, que tiene una doble subordinación, que está subordinada al ministerio y que está subordinada a los ministros locales. Con lo cual, para yo tomar una decisión, pues se hace difícil. ¿sí? Porque hay que preguntar, hay que ver si la acepta, si está en la directiva, si está en el plan. Entonces, esto es un mecanismo de estado. Al final... Y esto ha quedado regulado ahora. Entonces, va a cambiar el sector estatal? Sí, va a cambiar el sector estatal, obviamente. Eh, bueno, vamos a ir a de la transformación. El comercio exterior también está cambiando. Hasta ahora, bueno, lo comentábamos antes. Eh, cuando yo te he venido a explicar, cuando tengo que explicar lo que es el comercio exterior, tú hablas de que eh, realmente hay unas empresas importadoras eh, que monopolizan la actividad de comercio exterior del país, que hacen compras países, o sea, eh, si usted, es un, un, usted quiere vender sus productos, sus servicios en Cuba, usted simplemente tiene que mirar quiénes son las, eh, las empre la empresas importadoras que comercializan sus productos, y sus servicios. Si yo lo que quiero vender es eh, no sé, hierro. Eh, pues voy a buscar las dos empresas que lo hacen con metal cuba, pues así no comercial. Que son las dos empresas que se encargan de comercializar metales. Entonces, yo tengo los actores que definir. Y con esos actores, pues nada, estos actores salen a comprar país, hacen compras millonarias, reúnen la demanda de todo el país, y bueno, eh, usted comercializa con, esta, con estas cosas. ¿Qué está pasando ahora? Pues que se están creando mis pymes estatales para que comercialicen eh, la demanda del sector privado. Claro, si yo soy una pyme eh, y yo lo que, lo que hago es eh, actividad de agricultura, yo necesito dos, factores, no me voy a esperar a que hagan la compra país, porque yo tengo una situación que resolver en este momento. Entonces, se han creado estos actores de comercio exterior también para que canalicen lo que es eh, la importación y importación de estas micro, pequeñas y medianas empresas. La inversión extranjera, obviamente, es voy a detener y lo voy a hacer de práctico, porque lo quiero con estos tres ejemplos. ¿Cómo está cambiando la inversión extranjera y cómo se puede potenciar la actividad de la, de la inversión extranjera? Estamos hablando de que están aumentando los proveedores, por supuesto, están aumentando los lo es clientes, se está creando también eh, una diversidad de actores y la posibilidad de encadenarse. Hasta ahora, cuando usted ha al país con un inversor extranjero, lo que quieren ver en el proyecto eh, es bueno, es que usted, usted diga de que tiene posibilidad de encadenarse con un sector del país, o sea, con los actores económicos del país. Y esto a lo mejor en el discurso queda bien, nosotros siempre lo ponemos, pero en la práctica es difícil. Es difícil porque encadenarse con la empresa estatal eh, se hace complejo, simplemente porque no tiene la agilidad, no tienen inmediatez. Y precisamente por ejemplo como estaba hablando, por estas subordinaciones de que cuando usted está hablando con el director, el director no es que ha tomado la decisión. Esto para un extranjero, que por supuesto es muy raro, porque estoy hablando con el director y yo entiendo de que cuando yo salgo de esta reunión, yo salgo con, con un problema resuelto y no me han ganado los dos. Ahora, eh, entender de que, de que usted sale de esa reunión y que luego hay que preguntarle al nivel superior, al otro nivel, pues eso hace que el encadenamiento realmente sea difícil. Eh, ¿Qué pasa con la, con la MIPIME? Eh, que nace así, que nace con una capacidad de adaptación eh, y que, bueno, perfectamente puede ser un, el complemento ideal de la inversión extranjera porque se va a adaptar a la situación, porque se va a adaptar a la inversión, porque usted va a hablar con el dueño, porque él eh, tiene la capacidad de transformar él mismo su empresa a lo que le está pidiendo la inversión extranjera, porque va a aumentar los factores del país, porque va a aumentar los efectos. Entonces, eh, tres ejemplos muy básicos y basados en en eh, lo que es eh, problemas problemas que, que dentro de bueno dentro del recorrido que tenemos hemos visto eh, bueno la variedad de la oferta nosotros si hemos tenido inversionistas que eh, que ya han aprobado la inversión en el país inversión de 25 millones que han empezado a, a querer concluir y que de momento pues tiene solo cuatro empresas que están autorizadas a construir en el lugar donde usted tiene que que poner su inversión. Esas cuatro, pues como son cuatro nada más, pues nada, tienen ya comprometida eh, a lo mejor el, eh, bueno, el trabajo del, del periodo o sus precios son precios tan equiparados y que son precios falsos. Entonces, eh, para el inversionista extranjero, eh, esto, pues bueno, yo no tengo capacidad, ya estoy naciendo sin capacidad de negociación. Obviamente, porque si ustedes son cuatro, después de que se han puesto de acuerdo en precio y yo no tengo aquí más que ninguna de negociación, si estás es el empezar de la inversión en el país, puede ser al final. ¿no? Entonces, yo he vivido situaciones de, de, de, bueno, de, de, de empresas que al final no han llegado a completar su inversión porque ha faltado oferta. Y esto es lo que ahora no va a faltar, porque se están creando eh, empresas de construcción. Entonces, yo en el, en el escenario de, de, de dentro de dos meses, cuando vaya a pedir eh, presupuesto, yo lo no voy a poder pedir presupuesto a estos actores. Y lo voy a decir, eh, eh, y voy a escoger a quien me resuelve el problema, bueno, con, con una mayor capacidad. Y, y en el menor pues, tiempo posible, sobre todo esto, porque el, el inversión extranjera le da la inversión por un tiempo determinado, usted va a invertir 25 años, y en ese tiempo se tiene que desarrollar la inversión, y luego por, por supuesto obtener utilidades entonces, mientras más nos demoremos en la inversión pues más tarde estarán las utilidades otro ejemplo el, el, el complemento para lo que son eh, España es el primer socio inversor, España es el, tercero, el tercer socio de Cuba en lo que es la, el, el el comercio exterior en sentido general. Ahora mismo hay un, un amplio sector de empresas españolas que venden maquinaria en el país. Esta maquinaria, por ejemplo, eh, pongo, menciono a un cliente que lo que vende es grupos electrógenos en el país. Ahora mismo, eh, cuando hay que hacer una puesta en marcha, cuando hay que dar un mantenimiento, cuando hay eh, situaciones de emergencia que en Cuba pasan mucho, ciclones y todas estas cosas, los grupos de electrógenos solo queda electricidad. Tiene que desplazar este personal para el lugar. O sea, el, esto es un gasto para la empresa de traslado, de visados, de, de, de molestias. Que si yo, se han creado muchísimas empresas de lo que es servicio técnico. Si yo formo esa empresa de servicio técnico y la hago mi servicio técnico oficial, ya no tengo que desplazar a un trabajador nunca más. A no ser que quieran poner una, una puesta en marcha o algo así de complejidad. Pero perfectamente se encarena. O sea, le resuelve la situación al que es el proveedor, en este caso, con un ejemplo un proveedor español, resuelve su situación de que no tiene que trasladar personal. Y al, a lo que es la PyME, por supuesto, la probar. Entonces, ganamos todos, ¿no? Bueno, el, eh, la parte del he hablado ya, que bueno, que esta, esta eh, facilidad de, de adaptarse es lo que al final le permitirá a la -PYME, pues correlacionarse con, con la inversión. Esto es un ejemplo que tengo sobre la mesa. Y eh, bueno, que para mí me resulta extraordinario cómo eh, poder encontrar todos los actores y poder encontrar todos los actores y que salga a todo el mundo más bien? Eh, la grande, lo que he querido visualizar, en, en la grande, o bueno, una empresa de inversión extranjera, eh, que lo que tienen como objeto social, da sus productos, eh, fabrica eh, productos y, eh, de envases y embalaje, y materiales de envases y embalaje, y maquinaria de envase de Entonces, esto, este, este cliente tiene una línea de negocio muy interesante porque eh, hace contratos y Entenerse como es una, una sesión de uso, que usted da el uso del, de la maquinaria, y en este caso el negocio no está en la maquinaria, en sí, sino está, en los suministros. Este modelo de negocio lo utiliza, por ejemplo, de HP, de que te da la impresora y el, al final el negocio no es la impresora, el negocio es los cartuchos que usted le va, le va tomando el dinero. Pues claro, el, el cliente de mi cliente, al final es una empresa eh, de despertar a mi. ¿eh? Como de Google Forma, de Google de de Quien tenga capacidad de, bueno, de, de pedir suministro, porque mi negocio está, está en esa línea, en el suministro. Eh, ¿Cómo se implementa? ¿Cómo puede mi cliente llegar al, a todo el sector privado? Pues mi, mi cliente no quiere realmente hacer, hacer, hacer cientos sí. de acciones comerciales para llegar al privado. Yo me hago con un partner, de mi prima cubana. ¿no? ¿Esta mi prima cubana? ¿Cómo va a ganar? Yo le estoy dando la materia a procesar. Y, y esta mi prima tendrá la capacidad de uno de recoger todos los pedidos del país y procesarlos eh, y tiene la capacidad de crear sucursales en todo el país. Es decir, yo veo a estos gigantes, no sé, eh, a mí me parece fascinante eh, que mm, ganemos todos. Mi cliente gana en el sentido de que eh, va a penalizar todos los materiales en base del bagaje del país y si este segundo es inteligente y lo sabe hacer, sin tener que, que darle acción comercial eh, mejor. La MiPi gana porque va a montar su empresa con coste cero, va a tener maquinaria al coste cero y va a ser capaz de de bueno, de, de llegar a, a los privados. Y bueno, en el mercado, por supuesto, bueno, porque va a haber ese envase y esta envase que es tan necesario para los propios privados para presentar sus productos y servicios Porque para yo otro nada si lo que vendo es fruta, yo pues, necesitaré cajas, necesitaré etiquetas, entonces todo esto no está en el mercado. ahora mismo Entonces, van bueno, a la sociedad y van a los sectores de economía. La potencialidad de esto, yo, yo que hace falta de que, bueno, de que, de que se le dé cuenta pero esto lo veremos y bueno, la respuesta para el pero de esto sí la tendré eh, los retos que tienen esta, esta bueno, estos cambios en definitivo. de formación eh, Cuba tiene asignaturas pendientes, nosotros tenemos vigente el código de comercio de 1969. Eh, esto, bueno, las relaciones mercantiles van en, a una velocidad que cambia todos los días, en España la legislación cambia diario, si no estás atenta pues eh, te puede costar paro eh, ¿Qué pasa? Eh, hubo un momento en Cuba que se dejó de dar derecho a mercantil. El, hasta 1992 no se daba derecho a mercantil, le damos otra cosa que se llama derecho económico, que o sea, es derecho a las relaciones entre las empresas estatales. Empresa eh, para emprender hace falta formarse, hace falta formarse en recursos humanos, esto que estamos haciendo ustedes aquí: en recursos humanos, en marketing, en gestión de personas, en financiación, en mercantil, en saber qué es un contrato de, de, al final de trabajo y cómo lo puede utilizar. Entonces, no, el emprendedor cubano no puede venir a descubrir la rueda, porque ya la rueda fue inventada. Lo que tenemos que hacer es montarnos sobre el conocimiento que hay, que existe, y crear e innovar con, con la capacidad que hay en el país. Hace falta financiación, porque realmente pues, no hacemos nada sin dinero. El dinero, el dinero, el dinero eh, es necesario, el capital es necesario, aunque como suele en el contexto cubano el capital se necesita. Podemos tener mucha disposición, podemos tener más distintas ideas, pero si no hay eh, dinero para poner esto a cabo. Eh, esto al final queda en nada Y bueno, hace falta En con comentar con, con, con la actividad que me, A qué me refiero, a que, bueno, los, los pasos que hemos dado no tenemos retroceso Eso en primer lugar Que los cambios que hagamos sean para mejorar para, para venir a quitar las limitaciones Que comentamos Y para al final darle el lugar este que se merece La pequeña y mediana empresa en el país Y que vuelvan a resurgir eh, Después de estos 53 años de ausencia Pero que vuelvan a resurgir con estabilidad eh, yo, más nada, darles las gracias por, por escuchar y por escuchar eh, al final y, y interesarse por el emprendimiento en juego Y pensar de que ese cambio que se quiere en el país, ese cambio que se está buscando, eh, viene de la mano de la transformación económica. Es que la primera de las libertades que es la libertad y tiene que ser la libertad económica, porque esto nos hará al final pie para, para cualquier otra cosa. Y, y pensar que la, la posibilidad de la, del país de por sí mismo eh, satisfacer necesidades, tanto las básicas que ahora mismo están en, en, en peligro eh, las materiales y las satisfacciones también eh, del ser humano eh, pasan por, por, bueno, por dejar ese espacio y este es un magnífico espacio el de crear empresas eh, ahora si sí queréis si tenéis consultas, porque lo que se trata un poco de este seminario, de esta charla, es que nos animemos todos con la nueva normativa pues, a avanzarnos a, a invertir. Qué mejor profesional que ella que, que lo está haciendo, que lo conoce y que nos pueda aconsejar a todos. Entonces, mi misión aquí es empujaros a vosotros a, por lo que estaba hablando, por el tema de la formación. Aquí lo que os vamos a dar es formación habías dicho es que hay que formarse en recursos humanos, en finanzas, en uh -huh. marketing, en todo. ¿Por porque hay que montar una empresa. Entonces, con las oportunidades nuevas que nos está dando, un poco lo que quiero es que, que la preguntéis, porque si no luego me vais a preguntar a mí cuando vengamos a emprender en Cuba, y os digo, ¿por qué no se lo preguntaste? Y, pues claro, y al final la tendremos que contratarla ¿no? como asesora para para, para. para el tema ese. Entonces, pues bueno, eh, ¿qué dudas os han quedado? ¿Qué queréis saber? ¿Qué queréis profundizar? ¿O qué pensáis los no, comentarios, eh, eh, lo que sea, que igual esto se presta para, para comentar, eh, las limitaciones sobre todo, eh, bueno, el, el campo de, de actuación que han dejado, si hubo emprendimiento o no hubo emprendimiento, si, si creen que, que esto ah, finalmente bueno, tendrá su curso y se desarrollará, ¿cómo lo aceptamos? Comentario? A ver, yo sé que es difícil romper el hielo, mira, ¿te pasó el micro o bueno? A no, ver, no, si no, no, no, voz. no, no. Eh... En los gráficos que habíamos mostrado había visto un crecimiento de un 13%. Ese 13% sí. se refería al crecimiento de las pymes o al crecimiento de... El trabajador por cuenta propia. O sea, pymes no tenemos a favor. Las, ah. las pymes son estas 416 que hemos creado, Ajá. pero hasta el momento lo que veía era, bueno, trabajo por cuenta propia. Es, es el eucopismo este que es no es más el autónomo. O sea, una persona privada realizando su actividad en el marco que le doy. Eh, eh. Y bueno, aquí entran también eh, los trabajadores. Ojo. sí. Porque, no sé, a partir de ahora empezaremos a, a utilizar estadística de empresas y estadística de trabajadores, pero en este momento, claro, como el cuentapropismo era todo, era, era, eras tú como jefe y tus trabajadores también eran cuentapropias. Entonces, cuando hablamos de ese 13%, es verdad que estamos hablando del de, sí. el sector mm, cuentapropista, tanto trabajadores como, como el que tenía el negocio. Como tal. Claro, el, el dato está dado en población ocupada. Entonces... Sí. Eh, la población ocupada en esa fecha eh, estamos hablando de 2020 era como, son como 4.600.000 y este 13% son los 600 de que era el sector privado el perfecto pues bueno está en el sector estatal actualmente solo hay 400 bueno de, de pymes. a ver, eh, esto se se puso en marcha eh, se publicaron las normativas en agosto 19 de agosto uh -huh. eh, hubo un plazo para ponerse en vigor eh, el 20 de septiembre de se puso en vigor y bueno, hay que contar del 20 de septiembre, la, el dato es del día 4, pero solo las últimas cosas, está saliendo por bloques claro. eh, Han ido autorizando seis eh, bloques y la suma da los 416. Claro. Bueno, va a un ritmo más o menos de 9 cuadrillas, pero sí. el, el, el, bueno, esto tendrá capacidad. Eh, veremos si, si se incrementa, o veremos si eh, cómo cambia, o sea, en, en un año, sea de tener que más o menos en puertas hacia trabajo. En un año cuántas habremos creado y cuántas de ellas también, porque aquí también en ese número están las estatales y están las, las CNA, las cooperativas agropecuarias, pero son muy poquitas. lo que están estatales no serán como 8. El grueso es mi pymetría. Sí. Eh, bueno, Sí. Eh, bueno, de la así que a lo mejor la pregunta que voy a hacer si es sí, eh, soy el dueño, la dueña de una pymetría en Cuba. ¿Cómo hago sí. la exportación? Bueno, eh, ahora mismo se está, haciendo, se está canalizando a través de la empresa estatal. Eh, en un principio, antes de, de bueno, que se este, este decreto de las pymes, los cuentapropistas ¿cómo lo estaban, lo estaban haciendo? Lo estaban haciendo a través de estas entidades de comercio exterior, o sea, las, las importadoras y exportadoras ah, que, que han mencionado, había 42 que habían autorizado para poder comercializar con, eh, con lo que es, el, el, con, a, a mayor, la mayor parte de las veces es o exportar. Eh, que, que es la, la, lo mínimo porque también las capacidades del país eh, ahora mismo eh, son las menos para exportar porque yo creo que hay que, que dar un recorrido pero si hay que dar las empresas que ya están exportando pero sobre todo para obtener sea, suministro, porque si usted quiere pues bueno, crear otro producto y tendrá que necesitar insumos y bueno, ya esto, se estaba, se crearon fuentes también en el LSE para que pudieran, um, ¿qué pasa con este actor de la economía? Ojo con el comercio exterior porque este actor de la economía lo que tenemos al contrario del, del actor estatal, o sea, de, de, la, de la empresa estatal, es que, eh, es verdad que eran un volumen grande, o sea, se pedía volumen grande pero el pago al final, a lo mejor no era tan inmediato, sin embargo la mipyme paga inmediato, o sea, eh, tiene obligación de tener esto en cuenta y de hacer su, el pago de los suministros que quiera. Ahora mismo, además de estos actores, lo que venía a mencionar era de que se están creando MIPIME estatales para el comité exterior. O sea, están estas 42%, que eh, estaba en ese momento, y bueno, se ha entrado con él, en estas 416, eh, yo creo que ahí hay como tres específicas para eh, que tú como mi pyme, te relaciones con esa mi estatal, y siempre va a haber un intermedio. Lo que, que bueno es que también es una deficiencia, por supuesto. ¿Qué se ha dicho de esto? Bueno, de que la actividad de comercio es una actividad especializada, que necesitamos formación, de que en algún momento cuando esto va pues bueno, que, que se delgada esta facultad directa, porque se eh, lo pueda contactar con un, con mi proveedor de neumáticos y de lo que sea, y, y yo pueda comprarle directamente. Sí, es cierto que se eliminan trabas, porque eh, no lo obligan a usted, como, o sea, es verdad que hay intermediación, pero intermediación estamos viendo por cobrar una comisión eh, y por un poco brillar el, el, el negocio que se está haciendo, pero no te obligan a contratar a quien específico. Si usted tiene aquí seleccionar el proveedor, usted puede decir: Yo lo que quiero es ya, eh, esta oferta de este señor y, y por estas condiciones, y presente el negocio, o sea, eh, Va a haber una intermediación, sobre todo, gravoso por la comisión, pero no te obliga a contratar con tu interés. Entonces, esta parte ya se ha flexibilizado. Sí, por favor. Dos cosas rapidito. Yo creo que pese pero... a las... Ay, disculpe. Yo ¿Está que ha ha ha todo. Sí, pero bueno, como ahí también, gente sí. viendo. ¿no? A ver, yo creo que pese a las trabas. Sí. no, lo que sabemos, porque además yo estoy en España hace días, el 22 de octubre, pues nada, lo tienes, lo tienes no bien. tengo requisito. Eso Eh, a las trabas, es más bien una forma de dar a conocer, de, después de una necesidad, Sí, de una casi crisis, lo siempre, ¿eh? casi siempre lo miradó de un reordenamiento, que conocemos todos a los de enero de este propio año, de legislar uh -huh. Ahora se llama mediana y pequeñas empresas, uh -huh. pero bueno, excepto de con esta revista, las cooperativas no agropecuarias, uh -huh. estuvieron ahí, están ahí. Uh -huh. eh, hay, no fue pero habían empresas ya creadas que de alguna forma se las ingeniaban sí, sí, para, sí. para, para seguir haciendo algo. Luego nosotros llamábamos a las cosas por su nombre y por los aspectos que tienen y el pero, problema de conocimiento, pero realmente ya había... Hay una que, que cuando salió la normativa no que hicieron pues, transformarse porque ya están consolidadas, ya, ya tenían esa, eh, eh, esa solidez y que están exportando incluso. Claro, conocemos también eh, Sofia y Gaby, que son muy famosos. Sí, sí, sí, sí. Estuvieron sí. en la feria, tuvieron en la feria. Primeros, eh, otras empresas sí, que han hecho eso siempre, pero bueno, ahora es la necesidad que hay, pues es una forma de reconocerlo uh -huh. y de impulsar y eso en el este. Con un asistente para ver cuán fácil es acá en España, uh -huh. además de la raza, como ustedes dicen. Uh -huh. Por ejemplo, si yo de aquí a oh, cuántos años quiero abrir un restaurante. A ver, eh, pues primero tengo un comentario sobre las instituciones verdes que estaban estas, eh, pero no era la regla y, sobre todo, daba la impresión de que son dos, eran dos o tres elegidos. Y ahora te estoy diciendo, esta es la regla, esta es la norma, y hay un artículo que dice que yo tengo este documento, no sé, lo que dice ese artículo Entonces, ya no es, eh, tuve la suerte de que me autorizaron, ya no es, pues, he tenido financiación, he tenido. Eh, eh. No sé, a veces esa aura que, que está, que uno no sabe muy bien de dónde han salido las cosas. Ahora yo te lo estoy poniendo, por lo menos a mí, me crea la, yo me voy a la ley, y, y bueno, de, la, después de la ley podemos un, un montón de cosas, pero crea la certidumbre de que usted lo puede hacer y no tiene que ser. De que ha habido una excepción contigo, de que alguien te lo permitió, de que hubo una, una barrera intermedia ahí que cruzaste, sino que eso está en la ley. Entonces, lo, en teoría lo podemos hacer todo. Y esto es importante. En España, pues, eh, a ver, va a depender de lo que quieras contar. Si, no, si lo que quieres hacer es un, es un restaurante, eh, igual está, está la normativa de, de alimentación, pero eh, yo creo recordar, habrá que mirarlo en la, en la comunidad de Madrid de es donde está, pero igual es como una autorización responsable. <risa> o sea, este documento de que te digo que, tu no que tu, tú, tú, tú no existen no existe, nefusado, te va a tener que tener si vas a trabajar una sociedad de responsabilidad limitada, pues va a tener un capital social en mínimo de 3.000 euros si tenemos ponen, si hay un límite mínimo con el capital social y ya luego pues nada pues es titular al resto y es funcionario funcionaría impuestos <ríe> la bien. parte es que el progreso pero la persona debe ser la residente acá y todo, o sea si no, la no, residente tan, no puede ser actividad sí. económica Sí, eh, aquí también abro, abro paréntesis porque existen los niños profesionales. Ah, bueno, y pues es que sí. también yo temas de que les Entonces, aquí existen los niños profesionales, lo que tendrías que contratar a alguien personal. Eh, o sea, tú podrías ser el, el socio, el, el dueño como tal, pero, pero bien, la, bien. La, la parte, la parte administrativa sí tendría que hacer su acontecido. Su pero bueno, hay manera de hacerlo en Sí, porque Hay, hay, sí, claro, hay, hay muchísimo. También. Exactamente, la ley de de emprendimiento lo, lo potencia. Y sobre todo también hay residencias, el, el, el, esto que mencionaba Miguel antes, hay residencias que se dan por emprender. O sea, hay una residencia para el emprendimiento en España. Eh, luego están las autorizaciones también eh, por, para hacer una actividad por petróleo, pero esto es otro tema. Que sí, más más es más más. Más. Pero que bueno, que sí, que esta trama que vemos, la autorización administrativa, lo otro es, bueno, habrán otras cosas, pero, pero que la principal está que no va a o sea, estaba administrativa, Tenemos preguntas por Zoom también. Sí. Nos o sea, nos ¿Qué reto supone la inversión de la diáspora? Por ejemplo, en términos de desigualdad. Pues, eh, a ver, reto en sentido general, la diáspora cubana eh, está muy dividida eh, realmente. Eh, se entiende que hay una parte de que, de, que, de que está reclamando, por supuesto, un cambio más radical. Y hay otra de que, de que, se, de que esta, esta parte, pues, si se le hubiera permitido, realmente en el que hubiera llegado al país se hubiera puesto este capital. Eh, en, bueno, lo habla de, de desigualdad, eh, sí, de que usted puede llegar y va a poner una empresa y la va a poner en otra situación, porque usted ya va a tener un capital, que está ahí, a lo mejor no lo veo. Sí, es verdad, esto sí es cierto, pero eh, si lo vemos desde el punto de vista de, de evolución del país, eh, a lo mejor la, la limitación... Eh, podría ser um, te asocias a un residente permanente. Eh, perfectamente. Usted puede invertir siendo un eh, cubano en el exterior que haya perdido sus derechos, pero a lo mejor te puedo poner la limitación de que te vas a asociar con un residente permanente. Entonces, sí es verdad que tú estás aportando capital, pero bueno, el otro va a su trabajo. Y a lo mejor esta parte de desigualdad se va a sortear un poco. Eh, lo que están queriendo evitar realmente es que venga el capital, eh, sobre todo, eh, bueno, nada, el eh, americano y, y bueno, eh, de momento, se, claro, se tome parte de la economía. esto es lo que por supuesto se está queriendo evitar con esta, con, eh, esta específica producción bueno, vale, tenemos otra pregunta y dice, esta nueva no es forma económica, ¿podrá importar directamente o deberá realizarlo por las importadoras aprobadas en el país? Lo, lo que ya, eh, ha preguntado la compañera. De momento pues, eh, utilizará las 42 importadoras y luego se están abriendo estos nuevos mínimos estatales que se entiende de que, de que van a tener eh, mayor agilidad y mayor flexibilidad porque van a tener específicamente lo que es la mínima eh, privada. Eh, yo espero de que esto, bueno, en algún momento se, se permita el hacer directamente, de momento no es posible. Tenemos ahí, hay un, una antigua alumna, Jessica, que me preguntaba que quería ella montar un despacho de abogados en Cuba, pero por lo que no sé, por lo que he entendido, prohibido, ¿no? Nada, Jessica, hay que esperar, cuando cuando se pueda, pues nada. <risa> en notarías? De, de, de, de, bueno, y cosas legales, ¿no? todo lo que hace en materia de, cuando vas a legalizar documentos, que ¿sí? tienes sí. que hacerlo en tu auditoría pública y tal, pues también me han dejado, o yo mismo, o hacer esos grandes, ¿no? Es, para, y esa procesos. Me resulta muy curioso porque para hacer notarías ¿sí? y necesidades de por supuesto, eh, tarde, tienes que hacer una prueba, pero para ser funcionario público. Pero yo creo que está dado también por el tema de funcionario público. Porque se entiende que, que tú también, eh, bueno, tienes otro, como funcionario público, que estás sometido a otro tipo de eh, Esto tiene que evolucionar, porque al final eh, la, las profesiones han liberalizado en, en todo el ¿eh? mundo. Entonces, eh, incluso. Aquí hemos sido mucho más de que ni siquiera, eh, con esta ley de no HOMU, ni siquiera te dejan, eh, o sea, los colegios de abogados y colegios de, de, de, eh, de notarios ni siquiera te dejan poner eh, precios básicos. O sea, tú no puedes decir que te van a cobrar en un cambio que está que está universidad, en pesos se cobre. Lo que, lo que su cliente la ropa de pagar es lo que se puede en hasta ahí se ha avanzado eh, internacionalmente, y en Europa, sobre todo, eh, para la liberalización total. Eh, yo creo que ahí también se está protegiendo un poco el, al ciudadano, en el sentido de que pueda acceder a los servicios públicos. Pero bueno, esto a lo mejor sí, pues es una de otras limitaciones, pero la limitación no puede ser radical, no se debe bueno, hacer de empresa, a lo mejor limitación. Puede ser el precio, eso no, ser eh, el tiene que a lo mejor hacer un pro bono de tanto por ciento de gente ya está en el mes. Y bueno, el, el, el, el, no te puedes pasar de, de esto, eh, Que yo no soy partidaria del limitar el En el artículo 6 este que he mencionado, que me da no sé porque no será de del pero en este artículo 6 es que tiene libertad de tomar el precio. Yo espero que conozcan, eh, a pesar de, de, bueno, de, de la inversión que está viendo en el país, y de que siempre cuando estas cosas pasan, pues lo normal es que en algunos productos y servicios no un precio. Esperemos que, que, bueno, que esta libertad del artículo 6 se mantenga y que, y que bueno, el mercado se reúne. Se va, en, la, en la medida de las factores que se hacen, se va a regular y, ¿Y qué va a pasar? El ¿Es ejemplo que de este recuso de, de, de las constructoras, de que cuando tú tengas ventas, las constructoras bajan precios. Porque o, o bajan bajas precios, entonces este es el mercado que bueno, esperemos que esto sea una pequeña apertura y que salga... De, de... Pero quiero pensar que sí, quiero pensar de, de, que, de, bueno, de que se van a poder hacer estas cosas tan bonitas como... Ahora mismo tanto de la mesa. Bueno, desde aquí, desde EUDE y desde EUDE emprenden en concreto, pues nada, os animamos que a lo que queráis. Tenemos un ejemplo, tenemos una persona que se va a rodar con nosotros el, el viernes y ya está en EUDE Emprende ahí a tope casi con premios. Y, y bueno, pues es cuestión de ir para adelante, de explorar todo, porque no solo tenéis por qué emprender aquí, sino podéis emprender, buscar, eh, eh, porque decía yo en la presentación de los de frente, abrir los ojos para llegar a vuestro país, y, y hay muchas posibilidades. Pues a lo que estudiamos comercio internacional, pues ya todo nos cuenta, no importadoras, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer, y nada, os invitamos a que está, te damos las gracias por el aplauso. Gracias. el siguiente seminario que tengamos. Muchísimas gracias a todos. Y nada, los que tengáis clase a las seis, pues a las seis está clase y los que no, pues a no, ¿eh? Muchísimas gracias por venir.